pero su servidor no lo puede hacer todo solo. Necesito del acompañamiento y de la participación de todas y de todos y cada uno de ustedes. En 2014, el Gobierno del Estado de Puebla, a través del Honorable Congreso del Estado, armoniza la Ley de Educación del Estado con la ley general de educación primer paso ¿para qué? para mejorar la calidad de la educación a través de la formación de mejores docentes para tener mejores alumnos en el siglo XXI el 31 de enero de este año el gobierno del estado de Puebla envía su iniciativa y que es publicada en el periódico oficial del gobierno del Estado como un decreto del Congreso del Estado y a partir del 31 de enero de ese año se crea el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano ¿para qué? para actualizar para desarrollar para entregarles mejores herramientas ¿a quién? a quienes van a ser los futuros maestros en esta entidad federativa y a quienes ya son para ellos este curso propedéutico para quienes van a ingresar al sistema educativo en el estado a partir del ciclo escolar 2017-2018 de ahí Compañeras y compañeros, de mi parte deseo que esto sea de mucho provecho. ¿Qué tal amigos de CENTE TV? En esta ocasión estamos con la profesora Dulce María Flores Beltrán, quien es directora de formación docente y pues ella tiene a su cargo todas las escuelas normalistas del Estado de Puebla. ¿Qué tal maestra? Muy buenas tardes. Bien, pues eh, en esta ocasión se ha firmado y han tenido un programa en conjunto por primera vez el Instituto de, de Formación, de profes, Profesionalización del Magisterio Poblano y la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, en este sentido queremos aprovechar eh, que está la maestra para que nos explique cómo ha sido esta, esta profesionalización, porque tiene pues en cierto aspecto mala fama a los normalistas de que, han, que por ellos es, es el mayor el índice de de los, de los maestros que no están preparados. Sí miren es muy importante señalar que en este ingreso al servicio profesional docente concursan no solamente egresados de las escuelas normales sino desde el año pasado están concursando también universitarios e incluso estudiantes de otras entidades, es importante que, que yo les mencione que, por ejemplo, en la aplicación 2016, eh, 5,984 fueron en total los aspirantes que realizaron este examen. De ellos, 3,732 fueron de escuelas normales y de estos, de estos este, números, 2,296, que representan el 62%, son estudiantes idóneos. De hecho, por eso, cuando se cuestiona mucho y se dice que los egresados de las normales están reprobados, pues creo que no es una apreciación justa ni equitativa, dado que en este examen intervienen también eh, estudiantes o aspirantes de otras instituciones. Así es. Entonces, aquí destacamos dos cuestiones. Una, que la mayoría de, lo, de los maestros que han tenido la evaluación han salido eh, en buenos términos y de ellos los que más han, han sido positivos son los normalistas. Así es, definitivamente, y destacar también que de estos resultados, el 68% son de escuelas normales públicas de la entidad. Las escuelas normales particulares tienen un porcentaje menor, pero ya en su conjunto hacen un total del 62%. Eh, es importante mencionar que eh, ha habido un gran esfuerzo por parte tanto de la Secretaría de Educación Pública como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En la Secretaría de Educación Pública tenemos a nivel nacional un esfuerzo muy importante, que es el curso integral para las habilidades docentes que realizan los jóvenes estudiantes de séptimo y octavo semestre, que en una jornada... Eh, muy amplia porque son 200 horas las que cubren para este curso, se preparan precisamente para presentar este examen de ingreso. Hay otros esfuerzos como el CINADEP por parte del CENTE y ahora este nuevo, este nuevo esfuerzo que se hace en conjunto con el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, con el Servicio Profesional Docente y la Subsecretaría de Educación Superior a donde pertenecen las escuelas normales. Este es un taller propedéutico también para que los jóvenes que deseen, que no son únicamente normalistas, sino de otras instituciones, puedan participar en este curso. Quedarán tanto docentes de escuelas normales, públicas y particulares, como profesores en servicio afiliados a la sección 2351 del CENTE en, en este esfuerzo conjunto por que aportemos un mayor número de docentes idóneos al magisterio. Así es. Entonces, con esto, no, este, pues queda claro que los maestros no evaden la evaluación, no evaden la capacitación continua y, bueno, en este sentido, en el resto del año siempre va a haber este tipo de cursos y actualización. Por supuesto, hay un total de 75, entre los 75 y 80 maestros que en este momento están tomando este curso para después ellos atender a los estudiantes que eh, participaran en este examen de ingreso al servicio profesional docente. Por parte de, de la Secretaría de Educación Pública, por la Dirección General de Formación y Desarrollo de Docentes, la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección de Formación de Docentes, estamos muy atentos y pendientes de que los jóvenes, nuestros jóvenes egresados de normales, y en este caso ahora los que no son egresados normales, puedan tener esta atención y este apoyo para presentar en mejores condiciones su examen de ingreso. No, eh, finalmente, si ¿sí nos recuerda, ¿cuántas escuelas normalistas hay en el Estado? ¿Cómo no, En la entidad tenemos 11 escuelas normales públicas y 20 escuelas normales particulares. De las 11 escuelas normales públicas son 6 de origen estatal y 5 de origen federal. ¿Y con ellas hacen una población de, de cuántos maestros? Aproximadamente estamos atendiendo a 5,800 alumnos en esas escuelas normales de la entidad. Hemos tenido y aprovecho para hacer una, una invitación y una petición para que todos aquellos que defiendan el normalismo nos ayuden a invitar a jóvenes para que ingresen a nuestras escuelas normales. Recientemente, el día sábado, eh, realizamos la primera etapa del examen para ingresar a las normales y eh, tenemos 1.608 aspirantes para estar en, en el primer año en las escuelas normales. Habrá una segunda etapa, el examen será el día 21. Igualmente les dice el maestro Juan Díaz de la Torre a nuestros compañeros normalistas que estamos en ese tránsito, en esa construcción de acuerdos que nos permitan precisamente estar en la defensa del normalismo pero no como una defensa vana a ultranza una defensa en formación en capacitación en diseño, en proyección y sobre todo en proceso cierto maestra Arisa que el maestro Juan Díaz de la Torre les hace esa deferencia y entable ese diálogo con los secretarios generales seccionales de Puebla ese diálogo de trabajadores de la educación termino mi intervención reconociendo a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nuestro premio, nuestra organización, la presencia de ustedes en el sentido de atender a esa convocatoria, manifestar su esfuerzo, su dedicación y sobre todo el entusiasmo. Trabajamos para la educación, fortalecemos a la educación. Por una razón muy importante, la educación no es bandera política, la educación no es botín, la educación no tiene dueño. Somos facilitadores, somos formadores, somos trabajadores ante el gran reto, el gran reto en esta etapa que nos tocó vivir. Y no es lo más importante lo que estamos viviendo, sino lo que seamos capaces de proyectar para el futuro mediato o a largo plazo. Sintámonos orgullosos como trabajadores de educación. Decir que, como proceso, como proceso total, es interminable, que no es perfecto, es perfectible. Y lo digo con mucho respeto: quienes realmente sabemos de educación somos los trabajadores de la educación, con el complemento de instituciones de amigos que nos han acompañado siempre en el transitar, en el diseñar y sobre todo en el operar. Reciban el saludo del maestro Juan Díaz de la Torre, celebro lo que ahora se da como punto de partida, solamente como un inicio, por la educación al servicio del pueblo, muchas gracias, con el alto convencimiento de que lo que aquí operado y diseñado será altamente fortaleciente para...